Bienvenidos a un nuevo programa. Hoy hablaremos de algo que nos fascina a todos, los coches autónomos. O tal vez como Elon Musk se refirió, hace muy poco, a los robots sobre ruedas. Pero para entender el mundo de los coches autónomos hace falta entender muchas cosas. Muchas de las cuales hemos explicado en capítulos anteriores, como la visión por computación o la toma de decisiones con algoritmos. Pero mucho antes de entrar en todos estos detalles técnicos, queremos introducir un debate que muchas veces entorpece la discusión sobre el uso de los coches autónomos. ¡Pipim! Entonces, lo que vamos a hablar hoy es el dilema de tranvía. Este dilema no es un dilema práctico, sino un dilema, digamos, más filosófico o moral y que no tiene tanto que ver con los coches autónomos. ¿Por qué? Porque nos pone en esta discusión de eh, pensar que es bueno, que es malo, que es peor o mejor, pero que en realidad no resuelve ninguno de los desafíos prácticos que existen en el desarrollo de los coches autónomos. Para aquellos que no conocen el dilema, lo explicaremos brevemente. Un tranvía fuera de control se está precipitando por una vía. Hay cinco trabajadores por delante que seguramente morirán si el coche los alcanza. Puedes tirar una palanca para cambiar el tranvía a una vía vecina, pero también hay un trabajador en esa con lo cual también estaría condenado. ¿Tiras la palanca y matas a una persona o no haces nada y matas a cinco? Esa es la versión más conocida del problema del tranvía, pero que originalmente fue un experimento de pensamiento filosófico popularizado en la década de 1967. La idea era explicar la doctrina católica del efecto doble, la cual pone en discusión si es permisible hacer algo que está moralmente mal en favor de un principio moral superior, pero si solo si el efecto negativo no es intencional. Como vemos, esta idea es algo que ha pasado a través de los años y que permanece en las tecnologías que utilizamos en la actualidad. Bajo este dilema el... MIT creó un estudio llamado The Moral Machine, o La Máquina Moral, para saber qué opinaba la gente sobre tomar este tipo de decisiones adaptadas a los coches autónomos. ¿no? Por ejemplo, si era mejor atropellar a una señora o a cuatro niños Sin embargo, nuevamente el foco está puesto en un planteo limitado de la lista de la moral. El investigador Julián Freitas dice que los dilemas son alucinaciones y que nada tiene que ver con el entrenamiento de coches autónomos. Por lo tanto, en el futuro capítulo profundizaremos sobre las técnicas que se necesitan para ello. Lo cierto es que la doctrina original también tiene otro postulado que normalmente no se habla y el cual dice que es tan mal matar a alguien como medio para salvar a otro. Y es que originalmente la intención no era definir lo que está bien o lo que está mal, sino definir el hacer o dejar que algo suceda sin nuestra intención. Y es que hoy en día estamos acostumbrados a tomar decisiones más bien utilitarias, en lugar de ponernos a pensar en la moral de las cosas. Entonces, ¿cómo podríamos aplicarlo al ejemplo de los coches autónomos? Bueno, eso lo dejamos para que lo reflexionen en sus casas. Lo que es importante destacar es que si como humanos nos cuesta lidiar con estos dilemas morales, no podemos esperar que las máquinas lo resuelvan. Especialmente estos dilemas son iniciadores de discusión y no son concluyentes, creando escenarios caóticos, inexactos, eh, infinitos, tal que no puedan reproducirse técnicamente. Como lo hemos repetido muchas veces, es la abstracción y el poder computacional el que hace que las injusticias se agraven y las ideas de los grupos sean impuestas sobre otros con menos poder. En este caso, eh, podemos hablar de quien domina las calles y quien lo hará en el futuro si seguimos idealizando un mundo con coches y no un espacio público compartido con otras formas de movilidad. Los escenarios en que se encuentra inserto un coche autónomo son mucho más complejos que los simples propuestos por un simple dilema. Por ejemplo, un problema real es el tráfico generado por los diferentes tipos de vehículos eh, o la distracción al volante y que su solución reside en formas más allá de las decisiones tomadas por el coche en sí. Y no solo esto, sino que las condiciones son más complejas y siempre hay una intervención humana que forma parte de esta situación, ya sea como conductor o como persona externa. Por último, el debate sobre los coches autónomos ha evolucionado sobre los efectos que este puede producir. Es decir, ¿en quién reside el peso de la responsabilidad en el caso de que suceda algo indeseable? Y al igual que existen las penas para quienes incumplen las normas de circulación, los coches deberían cumplir con las mismas reglas. Sí, hoy en día los sistemas existentes habilitados para transitar las calles públicas requieren si así, una persona que los supervise y estos coches autónomos eh, están obligados a asegurarse de eso. Por ejemplo, en el caso de Tesla que actualizó recién sus coches para que la cámara interior controle si el conductor está prestando suficiente atención o no. A ver, a... prestar atención, esperamos que les haya interesado este debate y que estén muy entusiasmados para entender cómo funcionan los coches autónomos y qué nos depara el futuro en nuestras calles. Hasta la próxima, gracias.